En este tema, la actriz cubana Niurka Marcos, cuidado con ella, Niurka Marcos le advirtió a la influencia dominicana Chiqui Bombón que la avaricia rompe el saco y que los fans la van a ignorar. Esta letra la hace la, a raíz de que en días atrás, la dueña de citas como Buenas, buenas, la vida me hace fresca, hoy amanecí mi amor con ganas de darle alegría y me siento rica, sabrosa, entre otras, amenazó con demandar a todos los que usen frases para lucrarse, vamos a ver esto, Meter. mira, esta controversia que hay con Chiqui Bombón porque ella registró sus frases, yo quiero saber, tú tienes frases fantásticas, las piensas registrar para que la gente no pueda hacer merchandising. No, qué ridicule, es tan. Pero, pero qué es eso? Eso es de una persona uh, eh, este, ambiciosa que.. No, yo registré todas mis frases. Pero la registré para poderlas meter en canciones ¿sí? y toda esa cosa. Es que los pero, fans, a los fans les gusta tener. Pero la esas gente frases. puede usar mis frases, yo poner una demanda porque usaron mi frase Ay, oye, la avaricia rompe el saco, güey. Te van a cerrar, los fans te van a ignorar. Señora, ahí está, una actriz de mucho pesar. Yo pensaba que era mexicana ella, pero ella es cubana. Sí. Es cubana, nunca con una mujer que ha sido mucha controversia. Y, y muy destacada en, sí, en, en es ese imenco. ámbito. Muy destacada ella. Eh, eh, sí, eh. eh. Pero ella dice que, que los lo, lo fans lo van a ignorar. O sea, O sea, cuando, cuando tú eres más influencia que, que, que otra gente. Sí no creo no porque no, no, cada por, quien no, tiene su fanaticada crees, que te creas el último Coca Cola pero que cada quien tiene su fanaticada el hecho de que tú digas no la gente te va a dejar de seguir porque yo digo no mentira yo tengo mi, mi gente un saludo a Celine ¿Eh? está por ahí <risa> eh, y ey, hola ey, ey. no ey. ey. Flo ya sabe que nosotros bajamos duro <risa> eh, venimos en Bermuda el lunes eh, ya para estar yo yo <risa> Señores, pues viendo esta chiquibombo, sabe que a la gente se le sube el zumo a la cabeza? Y debe controlar esa parte. No está mal buenas, que registre... ¡Buenas, Buena, oh, buenas buena. A ti que te gusta ese, ese tipo de... Buena. ¿no? <risa> y mira... Está, no está, está bien que ella lo, lo registre. ¿Sabe por qué? Eh, porque eso es de ella, ella se inventó eso. Pero la, la lo puedo usar así, tú sabes, la para, actriz, para tan, tan, tan, no, no le gustó la idea de que ella registrara eso. ¿Mm? No, no, tú sabes, que no sea tan como... Ah, no, que yo, Un ejemplo, yo soy la familia, lo último, tú entiendes. Porque son cosas pasajeras, que mucha gente sí, ha pegado sí, frases. Sí, sí. ¿tú entiendes? Son cosas pasajeras, pero ella tiene derecho a registrarla bueno, para hay, que no la usen en canciones y en cosas así. Es algo, es algo con lo que ella se ha hecho viral, es su fuente, cuando viene a ver de ingreso. Con lo que ella co está comiendo ahora, porque tú con una palabra, María Chibuda es millonario y por frase. ¿eh? ¿Y el anillo para cuándo? Jennifer López tuvo que buscarle unos cuartos. Pero muy feo. Los Pero cuartos. feo, ¿eh? Eh, ¿eh? Jackie, ¿cómo era? La como un psicólogo. Va, a escuchar, eh, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Este. ¡Buenas! Hoy amanecimos. ¡Rica, sabrosa, deliciosa! Un abogado, lanzaste esto así sin, sin, sin registrarlo, cuéntame. Bueno, al principio no estaba registrado, luego me comuniqué con mi, con mi equipo y registramos todo, porque hay muchísimas personas haciendo dineros de esto, del Buenas Buenas, sacando tazas, t-shirts, hay muchos DJs eh, cogiendo mi voz, hay comerciales sin permiso y estamos arreglando todo eso. ¿Se o sea, vas a reclamar todo eso, ¿no? Claro. claro es muy claro, importante, tú sabes que... Y ahora digo yo, y si nosotros le cobramos a ella por compartir su video, por repetir su frase y hacerla viral, sería una cantidad... Buenas, buenas. Ahí está, no, no se puede, Me, mejor que. No, no, yo creo que cada, cada quien tiene derecho a hacer su cosa. y sí, Ella, sí, ella pero tiene derecho no de a ¿Eh? no, no de arrogancia, sí, no de arrogancia. Si no, tranquila, tranquila sí, se está corriendo semana. eso. Sí. ya. Porque hay, hay gente que. Es tan tal que los fanáticos son peligrosos. Sí, sí. Con más ganas de beber. ¿Eh? ¿Eh? Son Juan, ¿qué es? Que te viene a dilocar esa gente. Déjalo tranquilo. ¿Eh? Él sabe lo que pasó, parece, eh? <risa> que, que, que tú viniste así. <risa> ya! Oye. Tío, fue como diplomático, político. Parece no, estar no, no idea, política, que está en una reunión política, eh. <risa> tranquilo, familia. O tú te has buscado 200 mil pesos, <risa> no te digo nada. <risa> no le da nada a nadie, tranquilo. <risa> ¿Eh? Claro, limpio y una vez. No, y se tira muerte, eh, como las mujeres. Eh. Ay, oh, yo! Yo tengo oh, de oro. No, me un olla. <risa> Ey, para un y... riso, que. Pero tú no, ella está en Nagua con la iglesia, con la iglesia. ¿Eh? ¿Sí? ¿A dónde No, que tan, no, ahí? en Nagua con la iglesia. Con la iglesia. Están, la iglesia, están ¿no? en un porque viaje de la iglesia, la muchacha. Que no, te invitar, pero no, no porque pues, yo ¿sabes? no pertenezco a, a, a la iglesia. Ok, tiene que pertenecer, te metan. <risa> Yo siendo tú y voy haciendo el currículo para que me metan ahí. claro ¿no? <risa> pues bien, no bendiciones para chiqui bom que está pegada con el buenas buenas, que rico es todo. Que rico es todo. Y me lo merezco. Son frases que el Pinto también la usa mucho. Sí, sí, en los Estados. No lo cada estado. quien tiene derecho a usted registrar lo suyo. Claro. Para que no le usen. Claro, porque cuando viene a ver, viene Seki Vicini que hace todos los rimis. Buenas, buenas. Eh. Y con el haitiano. Con el haitiano lo hizo también, imagínate tú. Eso es así. dinero con la frase de ella. Claro. Pero la frase la frase de, de, de ella de la de la morenita. Y Ok.